Qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal el día de hoy tenemos acá un dispositivo samsung a21s la cual nos lleva por cuenta de google entonces lo que vamos a hacer es hacer un método muy importante para poder eliminarlo en este caso vamos a tener que conectarse a una red wifi gente para hacerlo el proceso como ustedes pueden ver yo acá tengo el dispositivo a21s vamos a conectarse a una red Wi-Fi cercana que tengamos para hacer el proceso Listo, me conecto, mientras se conecta el dispositivo voy a abrir lo que es Sanfir, ya que saben que es una herramienta muy importante para hacer el proceso. Listo, entonces vamos a ejecutar Samfir. es la versión viejita pero si sí funciona correctamente, entonces les recomiendo que lo utilicen. Listo, ahí lo vamos a abrir y vamos a esperar. Listo, entonces ahí ya lo tenemos ejecutándose lo que sería la Samfir, en este caso vamos a esperar, esto no tarda mucho para hacer el proceso, acá nos dice que no se ha conectado pero si sí vemos que ya está conectado bueno pues vamos a intentar conectarnos nuevamente hasta que se ejecute la Sanfil listo ya lo tenemos ahí ahora lo que vamos a hacer es dar donde dice Android Tools Bypass y vamos a conectar nuestro dispositivo con nuestro cable USB hay que tener instalados los drivers para que nos funcione la Zampir correctamente entonces para eso solamente se requiere deshabilitar los drivers de controladores firmados Listo, ya lo tengo, voy a dar acá donde dice Bypass Auto Bypass FRP y cuando me doy con la sorpresa me voy a mandar el mensajito hacia el dispositivo Vamos a esperar gente entonces Ahí se está dando el proceso, dice en Drivers Vamos a esperar nada más Listo, ahí dice instalamos el proceso, vamos a esperar gente, esto está que nos tarda y listo ahí ya como ustedes pueden ver, lo damos a dar donde dice ver vamos en ver, en este caso se nos ha cerrado creo vamos a darle, intentarle darle nuevamente vamos a volver a conectar, si es que le cierra gente, normal lo pueden dar nuevamente ya que esto nos va a funcionar listo, entonces ahí estamos esperando el mensajito de DASAMFIL lo damos en ver y listo, ahí ya nos llevó lo que sería a YouTube o a Google en muchos casos les lleva. Lo que vamos a hacer acá es muy importante. Acá nos lleva a Google, aceptamos y continuamos. Acá no, no gracias. Le damos y sí, acá en el buscador vamos a buscar lo que sería GSMneo. En este caso el día de ayer sucedió algo que GSMneo no estaba funcionando, pero ya ha vuelto gente ya que eso nos está ayudando a muchas personas. En este caso vamos a cargar GSMneo. Listo, acá nos dice que está nuevamente en en mantenimiento entonces si no aparece GCMNEO, pues no podemos hacer el proceso pero vamos a ingresar con la página que yo les voy a mostrar a continuación que es del mismo gcmneo listo entonces como ustedes pueden ver ya entre nuevamente pero gente la única diferencia que acá es que en el buscador ya no vamos a buscar gcmneo ya que gcmneo está en mantenimiento y entonces si queremos hacer una cuenta entonces no nos va a funcionar miren ahí yo entonces estoy entrando a gcmneo a la página oficial que siempre yo ingresaba y bueno, pues no me encuentra, no, no no no lo encuentra. Dice que está en mantenimiento. Vamos a probar nuevamente GSM Neo FRP. Ahí me aparece, pero sin embargo, gente, no me carga. En este caso, viene a decir que el sitio está en mantenimiento. Entonces, lo que voy a hacer es buscar de otra forma. Voy a poner FRP. En este caso, vamos a probar este link: FRPGClock.net. Lo tenemos en la parte de abajo. Y ese sí nos va a cargar, gente. Obviamente, igual, tal, igual como GSM Neo que siempre nos ha cargado. Y acá lo que vamos a hacer es ir a la drenaje de ajustes para ver qué tipo de dispositivo tenemos. En este caso venimos a tener el A21S. Acá nos vamos a Información de Software. Tenemos la versión de Android 11 y Actualización de Sistema de Julio 2021. Y la Revisión de Seguridad 1 de Febrero de 2022. Entonces en este caso vamos a hacer el método para lo que sería la cuenta de Google. Para eso vamos a ir acá. Primero vamos a ver donde dice... La, la bolsita de Galaxy Store con Alien Shade No sé si lo lograron A ver, yo les voy a mostrar nuevamente Vamos a seleccionar esta APK Lo seleccionamos y nos va a llevar a Galaxy Store Acá vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Samsung Account En este caso vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Samsung Account Les vuelvo a repetir Y aquí pues vamos a colocar nuestro correo Y nuestra contraseña Para eso es importante tener una cuenta de Samsung Account Porque si no lo tienen No les va a funcionar gente Listo, ahí lo vemos lo damos a siguiente y vamos a colocar la clave ahora sí lo vamos a dar en realizado y una vez que nos inicie sesión nos va a pedir verificar gente en este caso vamos a verificarlo nada más por mensaje de texto hacia nuestro número telefónico le damos en acepto, esperamos ahí nos dice que donde queremos verificar yo lo voy a dar donde dice verificar por código de verificación y lo voy a seleccionar mi número ¿no? listo entonces ahí esperemos que nos llegue el código nada más gente para colocarlo ahí lo tenemos entonces el código 526 221 y lo damos en realizado y ahí tenemos iniciado sesión entonces y vamos a esperar que se descargue lo que sería alien shell es decir la aplicación que nosotros tenemos a continuación en este caso este a 21 eso viene a tener seguridad que no es por eso que estamos haciendo este método para que les pueda funcionar listo vamos a esperar a que se descargue entonces la APK de Alliance Shale ahí lo tenemos la aplicación y en la parte de abajo está descargándose listo también ahí tenemos ya Alliance Shale se nos ha ejecutado es decir se nos ha abierto lo vamos a dar siguiente siguiente siguiente y entendido acá vamos a colocar nuestra cuenta de lo que sería Allianz Shale vamos a colocar nuestra cuenta y vamos a colocar nuestra clave esta cuenta es muy importante lo vamos a andar en iniciar sesión en este caso dice que el nombre de usuario está mal escrito, lo vamos a verificar y lo damos en siguiente listo, una vez que se nos inicia sesión como ustedes pueden ver lo damos en siguiente habilitamos administrador de dispositivo lo activamos nuevamente damos el siguiente habilitamos Kenox esto es muy importante hay que habilitarlo esta opción que tenemos acá y vamos a marcar todo esto que he leído y aceptamos lo damos en siguiente y terminar listo una vez que tengamos ahí pues vamos a checar que en la parte de abajo los dos opciones tanto administrador co, como donde dice Kenox tiene que estar de color verde en este caso vamos a esperar que se complete ya que ahí está de color rojo entonces vamos a volver nuevamente lo vamos a terminar y listo gente, ahí ya lo tenemos de color verde administrador y kenox, una vez que tengamos eso vamos a ir a acá donde está el botón como de apagar, lo vamos en administrador y acá vamos a esperar a que lo cargue todas las opciones listo, en la parte de arriba lo que voy a buscar yo sería mode, voy a escribir mode yo siempre busco con ese nombre gente, ya que eso es más fácil mode listo, acá lo tenemos, la opción que vamos a buscar se llama service mode entonces seleccionamos y acá nos va a abrir esta pestaña, vamos a recorrer hacia la izquierda y nos ubicamos en actividades. Vamos a ir hacia el último, contamos tres hacia arriba, 1, 2, 3, y acá donde dice Service Mod vamos a habilitar esta opción. Lo damos en abrir, abrir y seleccionamos la opción MTP ADB. Listo, ahí se cierra gente, esperamos, entonces vamos a conectar nuestro cable USB hacia nuestro dispositivo. Ahí lo tenemos listo, ahora sí vamos a ir ya a la Sanfir entonces gente y lo que vamos a hacer es dar donde dice Android Tools seleccionamos Service y acá vamos a dar donde dice Reset FRP y vamos a estar atento a ADB gente que nos pida ahí le damos Permitir vamos a Permitir y el dispositivo se te apagará correctamente y vamos a esperar solamente que inicie, va a iniciar directamente gente, hacia el sistema vamos a ver, entonces ahí ya el equipo se reinició y ya se dio el proceso también con la Sanfina y lo que vamos a esperar es solamente que nos enciende la 21S listo ya está iniciando el dispositivo yo voy a desconectar ya el cable gente ya que no lo voy a utilizar y vamos a esperar para configurar lo que sería vamos a estar al tanto en cuanto la pantalla se nos abra vamos a hacer lo siguiente ahí nos está tardando listo como tú puedes ver acá ya se nos lleva directo al menú del dispositivo cuando le sale ese mensajito gente donde dice para desbloquear iniciación no hay problema, entonces déjelo nada más un momento y eso se quitará dentro de unos segundos. Entonces sobre todo el eh, proceso para Samsung A21S y nos vemos en un próximo video.